Muy buenas a todos Aquí vuestro streamer favorito Bandolero 7.0 Nuevo juego gratis Pero ya, ya, ya Descárgatelo ya Aquí está DNF Dual Boost Nest. Aquí está Lo acabo de descargar y tal Le he puesto el nombre Vale Venga Aceptamos Las políticas Y aquí vamos Un juego de lucha, vale Recién salido al mercado Aquí lo tenemos Vamos a ver la musiquita y tal Está muy alta, ¿vale? Vamos a ver Esto ya lo vamos a bajar El tirón Ahí al 15 puede estar bien No sé si más saltará el Este IBGM también lo vamos a bajar, ¿no? Supongo. 15. Y en caballo o algo. <ríe> bueno. Vamos a ver. Botones. Está el botón de ataque estándar. El cuadrado. Luego el triángulo. Luego el esquí el círculo. Bueno, bueno, bueno. Tenemos ahí varias cositas. Así que vamos a ver. Agarrar con, con el L1 el LR1 Para protegernos el R2 Momento de despertar El L2 Hola, muy buena Manolo Fenómeno, aquí estamos Probando este nuevo juego de lucha Bueno, aquí no voy a cambiar nada, ¿vale? No sé si Hay algo más, pero Bueno A ver Confirmar, pause Display name Online ID Ni idea Online de, ¿no? O playa, ni idea Lenguaje, pero en inglés, supongo Coreano, chino Bueno, bueno, bueno, bueno Individual set No sé cuál será japonés, tío Creo que es este Este también tiene pinta de No te este? <ríe> no sé, Manolo. Ya has jugado hasta mañana. Vamos a ver. Online mode. Online compite contra otros jugadores. Este es tu jugador de una colección en este modo. Puede estar bien esto, ¿no? Vamos a ver. Voy a profile. Vamos a ver. Ok. Esto me gusta a mí. The name, ya lo tengo, cambiado y aventurero. Título: O sea, bandero 7.0, ¿vale? Dragón Azul JTM, ¿vale? interacto. a ver: Serker War Striker, Grappler, Juez, este, ¿eh? Parece el Ryu, Ranger, ahí con pistolilla, jeje. <ríe> Pero me voy a poner este, ¿eh? Los rollos ¿eh? Os lo digo El Ranger, vamos a ser el Ranger Que me gustan todos Uno Ichi Con las daguitas, ¡Ostras! Un Hitman Más esto patente Con la Usi y con la espada ¿Te has visto el vídeo entero? ¡Ole, ole! Dragon Knight, este mola también, ¿eh? Saca una chica, pero bueno Y O juego juego con el God Blade. Madre mía. Venga, me voy a poner el Ranger. Ahí, con la pistolilla ahí. <ríe> Espero que tenga más de una. Vale. Eh, ¿Qué más? Usual. Logging. A ver. Todos los días de... De 11 a... Aunque solo emitís por las 12. Porque a primera hora es que no hay nadie, macho. Y aquí, pues... Ahí, más o menos. Vale. vale. Ojo, aquí tenemos varias, ¿eh? El sombrerito que es nuestro. Vale. Y este, un solo Ah, vale. Tarjetilla aquí. el azul me gusta Ahí más. poca leche morada negra no sé vale pues esto lo tenemos Ok título ah bueno vale pueden poner aquí un título un título <ríe> me lo que Señor, bestia. Oliguardia. cuando por rivales. Practicando. Ni idea. gamepad. Nosotros somos de gamepad. Vale. Gamepad. <ríe> Venga, Manolo, no empieces ya, ¿eh? Hola, Choco Cris Buenos días Genial te Alegro que te hayas pasado por el directito Este está chulo, ¿no? Gamepad fan no. Aventurero Streamer, ¿eh? Nosotros somos streamers Claro, hombre Estamos emitiendo aquí en directito Y el R1 No sé, machacar yo creo que está bien eh, Pues volvemos Avatar setting Ni idea, hostia qué chulo Nuestro este, eh? pues ya tenemos ahí el avatar también Guay tío, me están gustando estas cosillas Vamos a ver Online mode Vamos a ver Bienvenido Mr. Setting Seleccionar carácter, no sé si es el que me tengo que, que enfrentar o qué Goblin. ¡Uy, oh, tiene colores y todo, que guapo, tío A ver, y este porque no me da colores, tío Bueno, estoy random la musiquita automática, bueno, vale, conectando. Así que ahí vamos, Player Match, venga, un avatar, a este, que tenemos, venga. Vamos, lío. Buscando habitación. Luego también puedo crear una. Y aquí los setings de batalla. Voy a crear una a ver si entra alguien o algo. No sé. Create. Cambiar de... Dific... Ah, default. Vale, vale. Eh, Límite máximo de jugadores. No tengo ni idea cuántos, tío. Arcade machine. Límite idea, ¿eh? Hice a uno No tengo ni idea Regla Dos runes, ¿no? Para ganar No sé, tío Kill level Beginner only Más ah, bien Beginner only Ok Idea, yeah, eh Streaming Streaming ok, ¿no? Rotación de las reglas. No tengo ni idea, eh Winner out Esto no Hay que irlo mirando Tiempo límite Ah, no Los Límites de de partida será, yo creo que dos, ¿eh? De, de combate. Vamos a ver. Seleccionar carácter. Espectadores. Run to win. Dos, dos. Match. No sé. Run time, el 99. Todo el tiempo. Límite, no sé. Lo dejo ahí en 30. Pues venga, a ver si entra alguien. Si no, tendremos que unirnos a alguna. Recordaros que lo podéis descargar Cuando queráis, ahí en, la, en las torres Venga ¿Tú qué es? Son maquinitas, tío ¡Qué guapo, tío! <ríe> Good morning Qué gracioso Vamos a ver la arcada esta Venga, en, en el lado uno a ver cómo va? No, no tengo ni idea, chavales el tamaño el street fighter no sé yo no sé yo pero es que aquí no entra nadie ¿eh? es que no se está reclutando pero yo estoy listo a ver ha salido algo ¿Eh? no lo sé un setting room playa güey ah mira vosotros entrado Vuestro entrado A ver Más ponente de entrado A ver Le doy Venga, yo Yo el mío, el bandolero yo, Este el stay Venga, da igual Que sea random No sea ni express. Pues venga, vamos allá A ver ¿Cómo no se sé, me da esto? Así que vamos allá Lo estamos probando por primera vez. Primer contacto. Así que venga. Ojo, a ver esta que nos cuenta la sirenita. Venga. ¡Chango! ¡Vamos al disparo! Toma. Ven, que me da sí lo agarro, así lo agarro Toma, He lo ha agarrado, chavales Eh Eh Ojo, ojo Me arrepiento bandolero ¡Ay, Ahí, ahí, me mata le he dado Le he Me ha quedado muy poquito de vida Pero le he dado Venga, primero le hemos dado eh. Tenemos que alejarnos de Que esto es un berserker. ¡Está muy loco! <cuola> <risa> no cuál es Ahí Que no se acerque <risa> ¡Eh! ¡Que viene? ¡Ay, ay! Se me ha diñado. ¡Toma, granada! ¡Chupeta esa! <risa> ¡Ay, ay, ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Qué guapo, tío! ¡Está el juego! dale ahí, impotente! ¿A qué le hemos dado ahí? Toma ahí, recarga ¡Ojo! Bueno, bueno, nuestra primera victoria Ya, está chula Pues nada, ¿cómo, ¿cómo lo veis? A ver este, que es lo que hace Creo que se ha ido Vale Está guay, ¿no? Esto de la maquinita, no sé A ver Ah, mira, aquí hay otra Hay ¿Eh? varios fight vamos a la lucha Con Knight contra Inquisitor Ok Podemos ir probándolos también, no sé El espectáculo ha sido interrumpido O oh, me da error No sé qué pasa Vale, ¿se han ido o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? Se van. ¡Comolín! Dec decimos que queremos jugar con él, eh, ¿no? A ver. Venga, entramos. Venga. Dos playa ready. Vamos a ver. ¡Hola, pochete! ¿Han probado otro, no? ¿Qué os parece? A ver si también tiene pistolilla. Venga, el Hitman este. Tiene pistola y espada. Venga, al lío. El R2 para protegernos. Creo. <risa> Venga, vamos a ver. Ahora jugamos aquí en el lado derecho. Así que vamos a ver. Esta, esta creo que tiene lanza, eh. Cuidado con esta. Ya he jugado esta mañana, poyete. No lo sé si jugaré esta tarde. He jugado ya esta mañana, hemos jugado ahí un montón, tío Yo y Adrián Con Claudia y con... Oh, la de estas se ha perdido Váyate el hambre La conexión Lo mejor que era jugar con el otro, se ha ido seguro, yo qué sé A ver Ahora el otro, venga Sí, sí He subido esta mañana Venga, yo me voy a este Ah, mira, podemos cambiar el color Ya no, ya no, ya no el triángulo le podemos cambiar el color Ese parece bastante potente, ¿vale? El God ese me da bastante miedo El demonio ese que lleva ahí dentro Todo Venga, vamos a ver ¿Vale? Vamos con este Déjame que pruebe tu fuerza. Uf. Prepárate. Ojo con estos dos, eh. Este. Gafita. La compañía ha tomado el control de este lugar. ¡Prepárate! ¡Que te voy a reventar! ¡Prepárate, Goblate! Checo. Toma! Que tengo al eh? ¡Ojo! Toma, te reviento. ¡Eh, ¡Cuidado! ¡Mierda, me está reventando! ¡Ahí, Y ahí, ahí! ahí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Así ¡Cuidado! agarro! ¡Ya! ¡Me está reventando! Me ha reventado, tío Me ha reventado, me ha reventado Estoy con la espada Un este Hola, Antonio Supongo que sí Ostras, que se revienta, eh Y ha reventado de ¡Oh! hecho. Está reventando, eh, chavales ¡No ya, cabarde! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay me mata! ¡Ah, ¿Sí? oh, me mató! sí que chungo! Con este no se jugar con el Hitman. Sabía yo que este me iba a matar Pero bueno Yo he creado antes una sala os podéis meter en la sala esta Yo creo A ver tu Yo he creado una sala ¿Vale? Ah ya no sé Lo vea Bandolero 7.0 run El que quiera Pues se puede Poner aquí ¿Vale? Mira pues Vamos a ver Frase Good game Venga Vamos a repetir. Y ahora vamos a que me de color. El berserker mola, no sé. Tiene buena pinta. El striker. Crusader. Rapplet. El, el Vanguard también tiene buena pinta. O el Dragon Knight. ¿Qué parece? Probamos el Dragon Knight. Color. La rubita. De blanco también mola. Pues venga. Confirmamos. Venga. Y vamos al lío. Ok. Bueno, que no me, no me gusta jugar en la derecha, pero bueno. Vale. Es una beta, ¿eh, chavales? Antes de que salga el juego Y la estamos probando aquí en primicia Hay pocos personajes de momento Pero bueno ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! ¡No, ya, No me está reventando, ¿eh, chavales? ¡La voy a reventar, yo! Bueno ¡Oh, que saca a su colega! ¡Toma! ¡Ataque especial! ¡Toma, mi dragón! ¡Chúpate esa! ¡Ataque mortal! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado, tío! ¡Mala suerte! Que no va la katana que tiene este? <ríe> ¡Katanazo! ¡Venga! ¿Mm? Sí. ¿Cómo a ¿Su colega? Ha reventado, ha reventado Está guapo, el otro le pega bien, ¿eh? Con la katana Uf, me están reventando Ojo Está muy chungo, ¿eh? ¿Eh? Vamos a hacer te le ha dado un rematch Pues vamos a seleccionar Otro personaje Vale ¿Qué os parece? Hmm. Uy, el ser que está muy loco. Ven. Tú rojo. Vamos a Vamos por ahí. Selva. No sé jugar muy bien todavía, ¿vale? No me ha dado tiempo. Pero bueno, aquí estamos aprendiendo. El hermano este me está hinchando. Mirad si podéis entrar a mi sala, chavales Ni se quiera Vale Se descarga rápido el juego, eh Tiene poco Pocos Chango. Está reventando, tío Ya está guapo, ¿eh? Se me lo ha comido Ya no ha matado, tío Bueno, vea Empieza ahí con la katana El pavo, tío Y no para, ¿eh? <risa> Tiene ahí el truquillo cogido Y no hay que lo mate No hay que lo mate Eh? ¡Sojo! tío ¿Qué bien está, tío? ¿Qué bien ¡Oh, tío. casi lo mato, pero no ¿eh? Convertir en Goku y.. No puede ser. hay que pueda, ver este hay que pueda. Me <ríe> Ha ah, reventado, pero ve. Uf. Y nadie más Alguien que entre Chavales Vale Es como duelo Y te vas haciendo aquí duelo Aquí con la peña Está cerrado No podemos acceder ahí No sé por qué Vale Podemos cambiar El emote Nolita ahí, chavales. Ojo. Venga, entra en mi habitación, chavales. Bandolero 7.0 punto Se ha ido el otro Es que sí, claro Esto es pa' con amigos Si no si no entra nadie Para jugar Pues poca leche 15 minutos uh, son muchos El mismo momento Me tengo que ir a comer Y todo Yo lo he de en primicia Pues para que lo juguéis el que vea el vídeo Pues que se lo descargue Y lo juegue el fin de semana Está la beta ahí Vale No sé, me ha salido aquí de la Tiene el siguiente de nf Duel. está chulo, ¿eh? El jueguito, no está mal Le da un aire fresco ahí a los juegos de lucha Encima gratis O sea que muy bien bueno, También te podemos ver con la cruceta Vale Encima hay cuatro recreativas de estas vale es que son de dos jugadores Sí, sí, yo pensaba que había más Que podía jugar más, pero no, no hay dos nada más, claro Ok A ver, ¿por aquí no salimos o algo o no? <ríe> Dup Ok Cerramos el menú Disuelvo la, la habitación Bueno, yo creo que como primer contacto ha estado muy bien, la verdad Vale que se conecta otra vez. Podemos buscar aquí. Buscar, random. Rotación. rotación el resultado. No tengo ni idea de lo que va esto, ¿vale? Buscar. Vamos a ver. Bueno, bueno. No me aquí quitar las salas, tío, ¿eh? Yo creo la salas. Y pasa que claro, de los suyos que estén cuatro De Japón y todo, tío Esto no nos revienta ya Están 6 de 8, 2 de 9, 2, 2 A ver aquí Está llena, tío, me dice Bueno No ha podido ser Vale, aquí creo que salen más no, este está solo, creo. Se le. cene este. Vale. Hemos entrado a la habitación. Vale. Tiene poca señal, yo creo. Sale en rojo lo de la señal. Hoy no tiene ni.. Entrado. Nada, no puedo entrar, dice. Dice que me acueste. Hoy no. Mañana. Está la cosa chunga. Este es el que menos conexión tiene, de luego. No sé. Entramos. Vale, sería cuestión de crear otra vez la, la sala y que entréis vosotros. Eso sería lo suyo. Jugar con suscriptores. Nada, que no, no nos deja entrar. Vale, por lo que sea. Porque son de otra región, por lo que sea. Yo buena señal tengo. Así que. Aquí sale en azul también. Zenikiri No tengo ni idea. Un para ganar. Tres. Sí, dos. Esto es la vida. A ver. Si nos deja. Nada, que no. Vale, ahora hay un montón de salitas. Pero que no. Han manchado. A ver A ver, no nos deja O lo que sea, no nos deja Bueno Vale, ahí lo tenéis, el jueguito Lo podéis descargar cuando queráis De la Play Store, ahí lo tenéis Buscáis DNF Duel no, es que es? el siguiente Así que Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, chicos y chicas Descargarlo y echamos unas partiditas si queréis Dejármelo en comentarios, ¿eh? vuestro Vuestro niño o lo que sea. Creo la sala y entramos y jugamos. Venga, Peñita, un solito para todos. Cuidarse mucho y feliz fin de semana para todos. Chao, chao.